Se sienten pasos. Se oh. sienten pasos. Yo, yo dije, Cállate, días. tú no hablas. O, le, te, o te tiene que pagar. <risa> Tienes que pagar. deja Pero, Gasparín, va. Este, eh, ya este, tiene derecho. este programa va a ser la noche rabiosa. Tolleres y Gasparín. Ande Gasparín <risa> en una isla. Porque siempre, en pelota. ¿Por qué siempre terminamos en situaciones feas? Oh, Sobre bueno. todo, porque qué termino yo contigo? ¡Qué asco! Eh, bueno, ni modo, voy a hacer la bitácora. Bueno. Así ha sido nuestro progreso después de que el mundo se fue a la mierda y terminamos en una maldita isla. Y de todos los seres humanos con los que podía caer, tuve que caer con el ser que más despreció en este momento. ¿Tu mamá? ¡No! Tú <risa> también, también. No, tú... <risa> Ah, bueno, esto es lo que ha sido el progreso en todo lo que llevamos aquí. Oye, ¿por qué se destruyó la tierra? Porque la gente tomó antivirales para bacterias y tomó antibacterianos para... Primer, primer strike, a hueón. ¿Te por eso? No voy decir COVID. COVID decía, pendejate, como trae al toque. Pero yo no dije, ni... tú acabas de decirlo, yo no dije nombre, estúpido. <risa> ¿Ah? COVID <risa> <risa> No fue con COVID <risa> Top <en> Box <risa> Ay, bueno, genial Hoy día nos piseaba porque murió Lo que pasa es que en un momento era las 9 de la noche de un día de 29 de marzo Dos ciclistas chocaron de frente Y eso Provocó un problema de espacio-tiempo No deberíamos contratar a alguien que sepa hablar Por lo menos <risa> <risa> Y pasó <Ay. risa> yo creo que te de, te... explotó todo ¿Eres dos a... ciclistas de frente wow cómo no miran para frente, pa frente wow me chocó el universo sí. yo pensé que era que Gasparino había chocado de nuevo en un delirio <risa> no con los ciclistas exactamente pero bueno ay bueno qué hicimos el día uno Ah, ver los planes de cómo sobrevivir aquí estamos en una isla bueno, imbécil está para eso. La primera vez que hay planos. imbécil que no te he tratado mal, soy Barça. No porque tengo una isla de desnudos, abrazados, me venía venido a tratar mal. Tú eras el que me abrazaba y yo traté de escapar. Yo traté de sí, claro. armar una balsa de concocos. <risa> está todo destruido, no sacas nada. Bueno, hay Kraken y... en la playa. <risa> ¿Qué clase? de playa vale, yo tiene Kraken? Dios mío, ¿qué? Esta, ¿Qué Mira, ¿qué, ¿Qué, tenía, tenía ¿qué, ¿qué tenían los ciclistas antes de chocar? Casco ¿Casco eso, eso no lo normal, tenía casco Cascos y yo tenía coca. luz Casco casco y luz. ¿Qué, no explotó, luz ¿Qué ¿Explotó una fuente de perico, de piedra, pasta base o qué? No sé, pregúntale a Ay, Dios mío Bueno, el día uno, ¿qué hicimos? Ver qué íbamos a hacer después porque no tenemos nada No tenemos nada que hacer yo propuse hacer un mapa de la isla Pero la nutria rabiosa me delegó a hacerlo a mí Medio flojera Porque tuve que recorrerme toda la isla Dos no me... pasos Dos no pasos para adelante y dos no pasos para atrás Y después me... para el lado. Y dije, es una isla No una cuadra imbécil Si vas a dar el ambiente Hazlo bien Yo no trabajo con un poco profesional <risa> Mijo es una isla, no una cuadra. Tampoco es una obra de la municipalidad. De la Florida. De la Florida. Oye, ahí un harto. Sí, sobre todo pista de aeropuerto, por lo que vi ya en el paradero 14. Esa pista pasa de no tener nada de luz a parecer una, un estacionamiento de aviones. Yo creo que el alcalde de esa comuna debe ser eh, hincha de algún equipo de fútbol. No sé, para mí que a lo mejor va a comprar todas esas casas y va a alquilar esa calle como aeropuerto, como ya lo hizo con el edificio de la Muni. Oye, era verdad que vendieron un edificio en la Monaco. O sea, no sé si está vendido, pero lo van a arreglar. Quiere hacerse como un... Van a hacer un edificio... Y qué es eso. Un edificio. Yo no sé, yo estoy en una isla viendo cómo escapar de aquí lejos de ti. ¿Por qué Gasparín participa? Oh. Si sí, ya le dijimos que no. Porque tenemos más presupuesto y compramos ah, ¿sí? la Ouija de madera. Estamos ya no estando... la tengo que hacer de papel o de hoja de estamos, palma. Estamos en e -box. Próximos a llegar es al Bobby Pie. A Poppy Pay. <ríe> Suena droga. <ríe> a Poppy Paye. Suena sí. Popper. No Nunca había visto niños. un fantasma. <ríe> mira el teléfono. <ríe> a lo que ha llegado la tecnología y la ouija. <ríe> Ay, bueno, Gasparino está buscando nuevos empleos. <ríe> se siente muy abusada oralmente. Imagínense a lo que ha llegado: que se siente mal incluso en el más allá, estando en el más acá. <ríe> más allá. Ay Dios, bueno, el día 2, ¿qué tal me fue? René adoptó un mono, dice que tratará de hacer una nueva civilización, pero yo trato de explicarle que dos hombres no nacen un hijo. Pinche carefleto, este. lo, lograré, lo lograré con mi invasión. Atacaré tu lado, maldito tolere, mano. Cállate. No, porque tú lo toleras todo. Cállate, mis víboras y yo acá dominaremos esta pinche isla. Tú vete con tus monos. Ah, sí, ¿tenés víboras? Sí, eso es lo que más se parece a mi humor. ¿Y saca la lengua? Sí. De forma. Es Sí, sea. ¿Y eso? ¿Qué más se hace? No hay... Oye, aquí no llega. Día 3. Neni, ne neni, no llega, neni. Día número 3, y... ya intenté explicar la biología a este hombre, pero él no acepta que no va a salir una civilización de dos hombres. Día número 4, estoy ensamblando una soga con, con pura paja, ¿por qué? Porque no voy a ser un refugio, voy a ver si me ahorco, a ver si este hombre se muere. Día número 6, este... todavía no me puedo ahorcar. ¿Ah? O ¿Sabe contar este simio? No, el, te, te, te, te... no el día 5 me lo tomé de reposo. Te tomaste un poco mal estado. Mediodía real. Casi muero de disentería. Casi muero de disentería. Menos mal el veneno de la víbora, me acostumbro. Ay, casi morir. Día número 6. Todavía no he encontrado una palma lo suficientemente alta de la cual ahorcarme. Lo bueno es que si yo me muero, este hombre se va a morir porque no es tan enano como para alcanzar los cocos. Y así continuaremos próximamente con nuestro segmento de la isla de la este, fantasía. Este o de es, la desgracia en mi caso. Este va a ser el... el ¿Cómo? El previous league. Ya llevo una semana, trato de no morir no, no me presione Esta parte podríamos poner al final de la última Y ahí le vamos desarrollando la. Mira, esto no es Star Wars No te inventes Star Wars. <risa> <risa> seis, seis series. No, pero lo voy a poner aparte la se... De la 3 a la 6 primero Después de la 1 a la 3 <risa> Y después de la 8 a la 9 Algo me dice que George Lucas no sabía contar En ese momento Pero bueno ¡Ay Dios! Hoy voy a poder ver el barandoliano. Tiene dos temporadas, ¿sabes? ¡Ja, <risa> <risa> te, te, te, Y terminaron? ya la han cancelado como cuatro. <risa> sí, ¿por qué? Ah, primero por problemas de la actriz, de lo que no quiero profundizar, porque seguro es uno de esos ah, temas pro, de, de los programas que ya no quiero hablar, porque... ¡Eh! Ya te, te lo detestó. Exacto, y yo tengo todavía la esperanza de que un meteorito impacte con la Tierra y se acabe con todos. <risa> Pero como no va a pasar pronto, así que bueno, ni modo. <risa> eh, no me de... estoy en serio. Ah, sí, sí, me acuerdo que hubo un atao con la luz Se salió. Sí, porque hubo dijo? demasiada presión social a lo que ha llegado. ¿Pero qué dijo? ya sí, igual ahorita. Es que no tengo muy claro el motivo o el inicio del tema. Yo solo sé que fue presión social por corrección políticamente correcta. Ah, ya, sí, sí, quiero que... No, sí, una, una, una estupidez, solo que si, sí, yo esa noticia no, no. A lo mejor no fue una estupidez, simplemente dio su opinión Últimamente las masas están en un colectivo muy sesgado Por lo menos, como que muchos cristianofóbicos Abucharon a una mis Venezuela que está orando por Venezuela Adiós Y, no sé, como que la, ya hasta eso está mal Según la gente La gente es demasiado extremista, no sé Pero bueno, ni modo Hoy quiero hablar de algo más informativo. ¿Por qué? Porque la gente está muy bruta y necesita conocer un poco más. ¿Vas a dar clase de biología? No, es bueno, aparte de explicarle que de dos hombres no va a salir una visibilización, quería hablarles de cuál es la diferencia del Nunca bueno, sabes hasta dónde voy a ir. infeliz no voy, a ser como, no voy a ser como esas personas Que quieren un trasplante de butero Porque yo sí tengo motivos de abortar No quiero un hijo tuyo Ay Dios mío No te vas a abortar solo ay, Mira, ay. mi cuerpo lo rechazaría Mira, a duras penas Tolero estar aquí contigo Ya mi cuerpo va a generar Un campo de fuerza natural Yo tengo la Efe de eso Ey, su y una vez se fue. Te intentó. Se fue, te acuerdas que me metió Yo no me fui. Simplemente. Está en dos, te trataron mal, y te queda acá. Para la gente que no tenga opinión. Miren quién habla, carefleto. Miren, lo que el mariconcito aquí a mi lado quería expresar. A mí no me trae. ¡Eh! ¡Era agresivo! Deme acá, que yo tengo que salvar esta el posición el tú, canceta, Ay, perdón, pues deja la viejo artritis. con artritis bueno, Tengo años, voy a morir pronto Con todo el café que consumes, sí no, Yo apuesto que más pronto es lo que tú crees amigo farín dice que no, La farine, Tu fuente es TikTok no, <risa> Facebook eh, No, mejor que tu fuente, según TikTok Tú eres inteligente Según, sí, según, según TikTok, tú eres un macho recio ruso según TikTok, yo soy un opresor, <risa> pero bueno, ni modo. Ah, bueno, ajá, a lo que... Eh, pe pequeño paréntesis, a mí no me trataron mal. ¿No me trates de pequeño? Dije pequeño, no enano. Y paréntesis tampoco, me identifico como una coma. Dije como un punto siguió. <risa> Le dije pequeño, no enano Y dijo yo soy y, de gorchea, weón. No y, me vengas a tratar de paréntesis En realidad tú serías Yo un... respeto tu sexualidad, minoría maldita Ahorita con lo gordo que estás Parece más un ocho en realidad Gordofóbico. Con lo gordo que estás Parece más un ocho en realidad Un 8 muy enano <risa> <risa> Y cuando <risa> te acuestas eres infinito <risa> yo, te dije que soy, yo soy un punto seguido No me trates de paréntesis un punto y seguido, ay bueno, ¿quieres que te decapite infeliz? <risa> bueno, ah bueno, ¿en dónde íbamos? Ese pequeño paréntesis es, no me trataron mal en ese trabajo corchea, Yo estaba. Weón, ya sigue Ya déjame hablar, mierda Uy, se ponía agresivo tú. Coño, si me estás interrumpiendo a cada rato Por eso tu pareja no te quiere ver por le mega <risa> <risa> Tú deberías ser un hueón ¿Cómo, ¿Cómo? que sacar la chucha tu pareja, weón? ¿Qué queda la buena pareja? Si no te has callado en más de media hora. Pero calmate, pues estamos mirando. Volviendo al tema principal. Hay un que haga por la misma. De... No, no, no, no, no. ¿No había con quién? Ay, solo en un cuarto No, ni solo. Tenía que hacer varias tareas y de todo un poco, pero bueno, normal. Eh, además era plata extra. <risa> En ese entonces la necesitaba más, no es que no la necesite ahora, pero ya con todas las múltiples tareas que hago, sí me quejo de las múltiples personalidades que tengo, pero bueno, ni modo. Ah, bueno, del tema central que iba a hablar hoy no es tan gracioso, pero por lo menos mi compañero, que aquí es mi chile, con su humor, barato, pero bueno, muy barato. Oye, weón, compra un micrófono decente, dejemos de grabar con tu Nokia. Nopia, perdón. <risa> no me demanden. No me demanden. Tiene buenas cámaras. Qué? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Uh, la diferencia de los virus con respecto a lo demás. Porque la. Voy a escucharte. Mira, no ronques, infeliz de mierda. <risa> o sea, ¿por qué digo esto? Porque veo que mucha gente le da antibióticos a gente cuando tiene problemas virales. ¿Y por qué? Porque son pendejos. Perdón. Era la verdad. Tenía que decirse. Primero, un virus no está vivo, simplemente es información corrupta que la gente absorbe en el ambiente por diferentes vectores, animales, comida, etcétera, y el cuerpo lo asimila y el virus se replica, pero no está vivo, simplemente produce más información errónea a partir de ti. Es muy diferente a una vaca. Es como un virus, muerto y erróneo. No, yo estoy muerto en vida, pero sigo vivo. No, no Si, sí, yo morí en vida el día que llegaste. Muéstrame, muéstrame tus brazos. Tu no, yo morí el día en, en vida, el día que supe que iba a trabajar en la semana con este ser Ahí murió esa parte de mí que llamaba esperanza de un futuro mejor La diferencia con una bacteria es que la bacteria está viva, pero no es consciente Tiene un metabolismo diferente y ella sí se busca apropiar de todo Es como mi jefe él está vivo y está consciente de que abusé mi tiempo, pero aún así se replica la mierda. Esta es ni cuatro horas al día, weón. Ahorita, y, ¿y ahorita. Hay ay, cuando trabajaba 50 horas semanales. O la inspección de trabajo. <risa> Pop en <in> box. Llama <risa> mejor inmigración. <risa> Cállate, weón, que yo tengo papeles. No ves que estoy idealizada. <risa> ay, eso me recuerda no, a, a, a, la a la persona. Dos, o tu otro jefe que te pagaba mejor ¿Ah? <risa> el de los panes <risa> ahí sí eran cuatro horas <risa> todos los días ay no odio ese trabajo Ugh. la diferencia con un parásito que los parásitos pueden ser de entre más grandes o más pequeños pero son más complejos que una bacteria y ahí sí ellos son más horribles porque hay gente que come carne de cerdo y no la cocina bien y ya se le sale un gusanito pero eso es solo una parte de todo el gusanito entero Además, que los parásitos pueden elegir si se. Re, eh, no eligen. Hay parásitos que, a juro, necesitan de macho y hembra. Y hay otros que yo los llamo como la generación de cristal porque creen que no son binarios. ¿Por qué? Porque so, son hermafroditas. Se reproducen ellos mismos. Como la solitaria. Eso es algo horrible. No, y no solo es una. De ella. Depende de cómo la ingieras. Hay dos solitarias, una que viene de, de la vaca y <risas> otra de España, una que viene la solitaria internacional que se llama que se llama taenia saginata esa esa su, su quiste o huevo no va directamente al cerebro no como la solium que es la taenia del cerdo. Esa sí es horrible porque tiene dos formas parasitarias. Una que va directamente al cerebro y se cristaliza ahí y genera obstrucción en el tejido cerebral y posteriormente en la muerte. Y la otra sí es la solitaria normal. El gusano es el largo que se replica dentro de ti y sale. por Hace la... la solitaria la que encuentra y ya. Sí, por eso se le advierte a la gente que cocinar bien los productos. No, porque la gente... ¿Esos son, eso son bacterias que Dios mío, eh. estoy aquí con mis chiles y por favor, por favor, cámbiese el traje de baño a algo más de una pieza. Y existe la, la existe la, ¿cómo se dice? Cirugía láser. ¿Cómo era, ¿Cómo era eso? ¿Remoción de pelo por láser? Por favor. No sé qué te haces tú, no sé qué. Es que no sé, ustedes se confunden con el certamen, no estamos en la sección de traje de baño, deje de decir burras, también. Acabo de decir, bacteria y parásito y virus son cosas diferentes. Y aún así... Es... Y la perra seguía y seguía. Por eso es que estamos como estamos y por eso es que terminamos en nuestra isla de, de fantasía para mí, de desventura. Porque la gente todavía sigue dando antibióticos con, vira con enfermedades virales. Por gente como tú. Bruto. Yo no vengo escapando de otro país pues, <risa> Y estoy en el mío <risa> Y no me, no me quejo mi pega yo, yo hago Se queja y es el jefe Se, se queja pero no es un público Y es el jefe No hable Saquito de huella <risa> Sigo tu clase <risa> Bueno público Como ya dijo mi compañero mis chiles Oye pero... <risa> Sailor. Sailor Moon. Sailor Moon. Quiero saber. Cállate que después nos demandan. No, ya, pero sigue sí, con tus... Es Sailor Garzón para ti, Sailor... inútil. Sailor. Por el poder de la bandeja lunar. Dale un sopetón a esta mierda. Sí, con tus de, de biología. Y bueno, ahora... ¿Qué se le recomienda a la gente? Primero, siempre lavar los alimentos. Ahorita, en este momento, procurar usar mascarilla hasta que se genere una vacuna eficiente. Y para los antivacunas, no, no hay un chip en las vacunas, que, que sea demasiado pequeño. Por favor, dejen de creerle a las maestras de yoga. Ellas no tuvieron clase de biología. Por favor, dejen de creerle a la, a la fanática religiosa que cree que el fin de los tiempos está cerca. Créame, yo vivo siempre en el fin de los tiempos y nunca llega. Yo tengo esa esperanza Pero nunca llega Ahora... ¿Quiere intervenir señorita? No... <risa> <risa> Maldita sea <risa> es que Estaba pensando hacerte preguntas de los virus claro. Pero como no seguiste el tema Estoy en el tema y, todo, y no pregunta Otra cosa, cuando tengan una pregunta No tengan miedo de que suene estúpida Tengan miedo de seguir siendo estúpidos, como el que está Oye, aquí a mi lado, No, <risas> pero tampoco te pongas agresivo, si necesitas decirme algo, dímelo bien No necesitas el acá a rato, ya como que Está, mañana, bien, mi niño, da, me, me mi está bien mi niño, con necesidades especiales <risas> ¿Qué necesita hoy? Tú te cachas ese tema de la... De la... Del inhibidor del SIDA, el tratamiento de los, del SIDA, ¿cachas esa cuestión? Si sí, sí, hay un tratamiento que inhibe... Como no no no sé o si sea, no sé, cómo ¿Puedo explicar el tratamiento del SIDA? ¿Tú lo sabes? Esa fue mi tema de tesis. Sí. Bueno, Explícalo brevemente. Para, primero no es SIDA, el SIDA es el síndrome que causa el virus. Hay que separar esas dos cosas. Una persona puede tener o transportar el VIH, pero no necesariamente tiene que desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Y este ya es tema de strike en YouTube, así que no se te molestes en poner este en, en redes. Pero bueno, a lo que voy es que es un tratamiento antirretroviral que trata de inhibir el mecanismo de reproducción del virus, de la colonización, porque el virus usa tu propio genoma y codifica una sustancia que es similar pero no es funcional. Y el problema con el VIH es que el VIH es un virus que necesita del gen humano muy directamente y a veces la mitad de los clones nacen con un gen completamente diferente. Por ponértelo así, 50% es el genoma base de, del virus. Y el otro 50% puede ser una característica o genética de la persona contagiada. Y ahí nacen nuevas cepas. De hecho, el virus de inmunodeficiencia humana tiene como casi 12 cepas, en realidad. Es y hay, ¿El VIH? Sí. Yeah. La, um, que por lo menos... 12 cepas. Sí, hay algunas que son... El tamaño de un virus puede variar, pero hay virus que traspasan incluso el preservativo de látex, pero Verda. por el tamaño. La razón por la <risa> que <Está> bien, <risa> del virus imbécil, deja de imbécil, porque no te tratado de imbécil. perdón señor con características de, de aprendizaje diferente que según tiktok es inteligente, <risa> pero bueno. Eh, sí, en realidad la partícula de los, las partículas, o sea, los virus son como partículas, son partículas en realidad genética, proteínas, cosas cosas que no están vivas, son muy pequeñas y son precursores de células como tal, como el, con, básicamente son proteínas la mayoría o pom, o lo que antecede monosacáridos. No, no, monosacáridos no son. Bueno, es un poco más complejo. No creo. No, <risa> La no creo. De... No creo. Oye, pero por ejemplo, el virus, ya en el caso del CIA, ¿qué, qué, ¿Pero ¿qué pasa con el tratamiento? No el que... tratamiento es algo que se da de forma crónica. La gente tiene que asistir y tomar por lo menos un protocolo de evaluar su carga viral, porque eso también es algo que define mucho el contagio. Hay gente. En el caso del virus, hay muchas variantes. Hay los transportadores cero discordantes, que es como la población que transporta el virus pero no cuenta con esa pequeña partícula de la membrana de la célula como para que se replique. Porque ¿qué pasa? La célula diana o la célula objetivo, que es característica de cada virus, dependiendo de los componentes de la membrana de esa célula, o sea, como una llave y una cerradura. Una llave no va a servir con todas las cerraduras. Y los virus a veces responden a ese sistema para poder ingresar a la célula. La célula que utilizan los, <coughs> los virus de inmunodeficiencia son los linfocitos. Los linfocitos de CD4 positivos, los que se encargan de la inmunidad de por lo menos las células que son corrompidas por virus y que por lo menos liberan ciertas sustancias como para evitar que se pierda esa célula. Eh, no me acuerdo si eran los CD4 positivos o cd bueno, los linfocitos C, los linfocitos C eso. en el caso del tratamiento evalúan al paciente primero si responde o no al virus, para eso se le hacen pruebas genéticas y pruebas rápidas por kits de laboratorio y pruebas de así para por lo menos ver si le da negativo pero se sospecha por lo menos hubo un caso cuando yo estudiaba de una señora que tenía virus de inmunodeficiencia adquirida y presentó algunos síntomas. Se le hizo la prueba de la pareja por el kit, dio negativo. Y después se le hizo algo que se llama Westerblot, que es la prueba genética más profunda y se vio que sí transportaba el virus el señor. A eso se le llama cero discordante, porque el señor lo tenía en la próstata almacenado el virus. Ah. Y en el caso se le evalúa la carga viral para poder definir en qué estado está si están eh, expresando el síndrome y después se le administra el tratamiento según el tipo de metabolismo también se le hay que hacer un consenso porque no todas las personas responden al mismo tratamiento el tratamiento ha evolucionado mucho porque antes era una una receta de varias pastillas que aumentaban el peso de, dañaba el lívido destruía, por lo menos dañaba seriamente el metabolismo. Mucha gente había aumentado de peso después de haber consumido el tratamiento. Inclusive el tratamiento era incluso más desgastante que la misma enfermedad como tal. Pestaña, pero ahora yo lo que escuché y lo vi ayer en la televisión que hablaban que eh, el tratamiento era casi, pues, no. ¿es verdad que fue casi no transmitir la enfermedad? Sí. Ah, es verdad. Eh, porque, no. porque eso se llama carga viral. La ¿O carga... Sea, no sí. Ay, porque siempre me tocan las cosas feas. Porque siempre me imaginan en cosas feas. Ya, pero.. <risa> Ni sí, siquiera... pero es para poner un poco de humor a tu clase. A tu cátedra. <risa> Mira, tenía que emplear parte de mi título en algo. <risa> así sea hablándolo. Oye, pero está bueno tu sexo, con ¿no? el está buena... Oye, ya pero es verdad. La, no es recomendable tener relaciones sin condón, pero es verdad. Oye, y hay una cuestión acá que, que wean a los. Que, como, que, como que. Hay un carrete como de cuico acá que se toman una pastilla. Uh -huh. y eso te hace como, te da como inmunidad, no, no entiendo bien cómo funciona pero te protege un poco esas situaciones reales, ¿no? ¿tú cachabas eso usted? lo que pasa es que eso son generalmente ahora lo que está accesible a todo el mundo de lo que yo tengo conocido son antirretrovirales ¿Ya? como tal, hay gente que toma eso como que a ah, un método preventivo pero en realidad no es recomendable porque tiene un retroviral antirretroviral es el medicamento que se utiliza para inhibir o bloquear la reproducción de los virus que son, eh, que pertenecen en, o que tengan un mecanismo de reproducción antirretroviral, um, ¿Cómo es ponerlo en palabras sencillas, o sea los que agarran el ADN y lo convierten en otra cosa que es más simple pero va en reversa lo que va siendo el orden del proceso o sea, no. va a lo que es anterior a la ADN. Como un retroceso, por decirlo así. Deberías dar ejemplos más. Eh, como metáforas cuando un poco va a correr. Tu clase se vuelve un poco abstracta. No. Cuando... <ríe> bueno, sí, si no. no estás bien. bien? Pero <ríe> en eso, Lo que pasa es que lo otra. Por eso es el tema de la universidad de tu Que era más fácil. Un ¿Cómo? árbol, dos árboles, siete. <ríe> <ríe> Y por eso es que 202. Por eso es que la escuela Debería ser más estricta <risa> Para evitar que seres humanos se salgan al público <risa> pero, Oye, bueno. pero retroviral pero, yo no sé, Antirretrovirales no, ¿qué es lo que es? Lo compro en la farmacia En el mercado negro, en el web es una cosa, <risa> Eso o sea, generalmente se vende con receta Porque no todo el mundo debería tener acceso a eso Porque como ya dije, eso responde Dependiendo de las características De la persona, por eso o sea, la gente tiene que tener un estudio, por lo menos tiene que ir a un... Ve, veamos... Primero tiene que ir a... Inmunólogo Al inmunólogo... ¿O ¿Cómo que Es que ando muy perdido en este tema últimamente porque está un poco oxidado para mí Tendrían que ir a los laboratorios, de ahí tendrían que referirse a especialistas en el área Para por lo menos... Estamos hablando de un gallo con sida. O un gallo cualquiera Ambos ya, pero el en el es... caso del que tengas SIDA Ya, llegamos haya... a ese tema, el, el, el, el de retroviral el de que... Puedes acceder a él a la farmacia, pero necesitas receta. Eso es como pero, los pero antibióticos es como, Eso es como nombre, ya como... Ahí existen diferentes marcas y diferentes dosis, diferentes recetas y diferentes componentes Oye, pero, por, pero ya eso, y, pero eso funcionan en su 100%? Hay, no son? hay un margen de error bueno, ¿Cuál? Dependiendo, hay gente que por lo menos se expone a un 50-50 porque primero tiene ah, que ya, ver cómo, ¿cómo le cae. Claro. Es que tienen que hacerle seguimiento los primeros años. E incluso la gente que ha tomado toda la vida un tratamiento puede cambiar de un momento a otro. Algo semejante porque es algo periódico, crónico. Algo que se va a tener que hacer durante el resto de su vida para poder optar por una vida más normal, con mejor calidad de vida. ¿Pero qué estamos hablando? No, pero pues retro, no, yo lo que sabía que en Carrete Cuico los locos toman esa cuestión ¿Eh? y tiene relaciones sin condón. Y se era como de moda la cuestión, es como por ejemplo los cabros chicos que toman esta cuestión clonex ¿Cachai, esa bolas? Que andan como, toman Carrete clonex y yo ahora caché que parece que en la feria le dan tanto color con, ese, lo que con pasa... ese tema porque miran feo, po. Lo que pasa es que por lo menos. Gente que vende medicamentos de forma ilegal que mira feo. Mm. Mira, hay otras cosas peores, mucho peores que el VIH y es el virus de la hepatitis B Que ese también es un retrovirus mm. O responde a la misma familia porque... Pero eso no tiene cura, bro. No, tiene vacuna, no tiene cura Una vez te contagias de eso y no estabas mm. vacunado, cagaste Ah, la hepatitis B, pero es ¿hay aquí vacunas por eso, sí. ah, Es sí, una... Sí. es una... Sí, sí, sí pero, pero tú sabes que con la moda de los antivacunas, pero es peor No, pero no, te vacunan sí, en el colegio vacuna B, lo, sí. que, lo que pasa es que cuando yo era niño la vacuna de la hepatitis B era tres dosis y a veces los padres o no lo llevaban para no. siquiera la segunda dosis acá te vacunan el acá en este te están vacunando por el BPH por el papiloma también sí pero en el caso del virus del papiloma humano son como 100 cepas <risa> ese pues virus esa y, y no el virus del resfriado común o influenza siempre salen dos cepas al año por lo menos una al año, año. O sea, 20 cepas 20 cepas en menos de 20, 10 años en 20 años, 7, 10 años son 20 cepas bueno, sí, es igual hay una, var una variación de la B y una variación de la A la A siempre es más fuerte que la <risa> cepa B yo bueno van a sexo, pero vamos pero es... vamos y por el momento dejaremos la clase por aquí gracias, ya nos tenemos que ir Chao <risa> Se lo, va... voy a, lo voy a grabar por, por... Sección, por sección Vamos a hacer como espacio Porque mm. después necesitamos un corto tiempo y ahí gana ¡ACCIÓN! Entonces, a tenlo Vamos a poner acá, bueno porque estoy Estamos en la isla Ah bueno, resucitó en el, en el capítulo en el capítulo de hoy estamos en una isla después de un choque un de choque cuántico de dos ciclistas Carlito <risa> murió eh, mis, simios, mis simios con rayas lo mataron a su mis nutrias con rayas, mataron a su, a su ejército pero Carlito de, no sé qué hizo revivió y ahora está con nosotros <risa> según el diablo soy una persona muy insoportable y según Diosito también soy muy insoportable así que <risa> No quedaba no quedaba otro plano existencial más que este. Según todo era insoportable, weón. Pues. Según todas las religiones habidas por haber. <risa> o sea, así que me van a tener para el rato. Así quieran o no, mierdas. En este, en este, en este, en este capítulo tiene una. A diferencia del otro, nosotros lo grabamos de una. Ajá. Excepto que a este penmazo, weón, pues, se le ocurre decir una weón que le tengo prohibido decir. Acércalo un poquito más acá. No, pero quería cansarte para allá, ahí. Pero este lo grabamos como casi de un mes de diferencia. Bueno, ¿Qué te a ver, cuéntame qué es lo que es tener COVID y venir de la muerte. De forma escueta porque no quiero hablar de eso. No me interesa tu tema, weón. Bueno, este, que... este capítulo se va a llamar Carlitos se hizo 10 veces el PCR y logró tener COVID. Así se llama. <risa> <¿Qué>? <risa> weón. Más. Weón. Total. Weón. bueno, va a tener COVID, weón. Ay, perdóname por ser una persona precavida que le interesa la seguridad ajena. Tres veces, weón, haciéndose el En el mismo año, porque el año pasado me estuvo. En hice un otra. mes, weón, en un mes te hiciste tres veces la misma, weón. Ay, deja. verdad... ser no, exagerado. No, una vez fue en febrero. Dime que te queréis mudar a un hotel, weón, y salir de esa bocina que estáis ahí. En parte, después de ver las habitaciones, pero. Ahora creo que me he mi está el. Estás diciendo que era, weón, preso. Ay, cachaquí. mira van para volver? <risa> miren, solo para... No, miren, weón, escuchen. Escuchen. Esta weón no es... El camino todavía no bueno, puede Bueno, imagínense nada. que estoy ahí, miren, en mi espectro imaginario. Y si no quieren, estamos en un país libre. Bueno, pero <risa> les <risa> obligo, este es mi podcast. <risa> <risa> ¡No es tu podcast, weón! Es mi podcast. Yo soy la estrella. Ah, sí. Pero pues, <risa> no es tuyo. <risa> Dile eso a los ejecutivos. <risa> estamos disponibles. <risa> Se busca cola con drama. <risa> y extranjera. Es, eh, es, es Popeyes. Eh. Estamos disponibles. Por pues favor, saquenos de aquí de la pobreza. Habla por ti, weón. Bueno, tú estás en la super pobreza, es diferente. Eh. <risa> eh, Técnicamente sí. <risa> Técnicamente sí, soy pobre. Pero. No en la es, extrema pobreza. Eh, yo no alcanzo a cubrir mi gasto, pero hay una diferencia que es como... como yo estoy salvo, Vamos a soñar o que sea, estamos es... financieramente o sea, estables. Te... <risas> Ay, no, no no, no lo voy a hablar por ti, pero en general es que hay una diferencia... estoy cachado, es la mente rica, la mente de pobre... Ya. No, más que hablar de esa estupidez, eh, el rollo es que ponte tú te, a ti te puede ir mal, pero eso no define tu, tu vida. Qué, Yo pues, estoy pasando por un periodo bajo, pero estoy trabajando para que me vaya bien y volver a la O sea, en la vida... La, la en la vida lo único es que seguro es que siempre va a haber cambios. En un momento te puede ir bien, pero... En ya... la vida el único seguro que tú tienes... rápidamente que vas a ir al baño, por lo menos una vez... No necesariamente si eres estético tienes una obstrucción. Limear. Ah, bueno. <risa> También hay gente que a la de la muerte es orinar. Tú una vez en el día orinas. Pero Técnic claro, técnicamente sí, pero hay casos médicos especiales. La pregunta es, ah, no, como es, ¿tú me has parado sentado? <risa> <risa> yo, yo sentado, yo, ¿por qué? Porque me... no me gusta limpiar la tapa. <risa> yo, yo conocí a un hueón que hacía la misma wea por la misma wea. Por una wea de... Yo conozco hombres que me han sentado. Mm -hmm. Y, y por una buena limpieza, no sé qué, vea, vea. Mira, yo en toda la es vida. Es tan relajante me he parado, wey. A mí en mi casa es incómodo, sí, porque yo conté tú. Primero eh, tenéis que levantar toda la esta. Ahora tengo gato. <risa> y como que ir a ver un espectáculo en la casa, weón. <risa> cerrar la puerta, wey, Y dejar a todo el público afuera para que. No, no, hablando en serio, vos se, se me montan y empiezan a. o sea no se me montan, se me empiezan a hueallar, y no me tranquilo. Y el andrea anda corriendo a todo el mundo. Es que igual, yo lo encuentro como que ay bueno, no tengo esa presión de que hay que si fallar, que si no. O sea. A mí te gusta la precisión. Exacto, que más preciso que sentarse. Pero ese no es el tema del podcast de hoy. El tema. No, lo... dejémosle. Ir. <ríe> en... Hombres <que> mean <ríe> Hombres como mean. ¿Cómo mean los hombres? Me da curiosidad. Obviamente no voy a mirar sentado en un baño público. Nadie quiere contraer herpes, de nuevo. Pero el herpes no se quita, pupón. Porque... Ay, ese shh, La gente no lo sabe. Viva Nada, el, yo... el papiloma. Ay, no, mentira. Es que. Yo igual entiendo la problemática de las mujeres, Yo Yo no creo que un L PCP que en la, en la casa, el baño. No te quiero. Te crees. pegar cualquier güey menos esto, Mira, por lo menos mi hermana sí. ha tenido como. Te mintió, weón. Cállate, déjame terminar la idea, mierda. <risa> bueno. Viene con vagina se pega esa weá. Contacto, sí, yo te toco la mano y me pego esa pero si sí, lo. No. Open box. Open box, se pegan herpes. Bueno, eh, como iba diciendo antes de que el simio rabioso nutria esta cosa rara me interrumpiera, a mi hermana me ha comentado que ha tenido tres infecciones en el tracto urinario por mear sentada. Y yo, en parte, entiendo lo, lo mierda que es solo tener una opción a la hora de mear. Pero prefiero mirar sentado porque yo me crié con mujeres y cada rato me, se quejaban de, conmigo desde pequeño de que limpia la tapa Ah, pero claro, eso ya Pero yo tenía como nueve años, así que la precisión no era lo mío No hombre, pero sí, para mí me pasa que yo no hago eso, pero claro, te pones más limpio tú te, te, te la costumbre de... de limpiar poco este es que solo compré una toallita de toro mm. Porque mi hija, bueno... Le gusta el agua brillante, aquí de ese gen de mi, de mi mamá y de la niña yo no, yo no ¿Qué te pasa mierda? Bueno, ¿Qué? no sé, tú no sabes ni pasar mopa te, te, te queda el mierda el piso Ay, ¿tú crees que cuando tú no estuviste con esta mamá estuvo lindo, sucia? Vino, vino la Sabrina y jodó su plazo. No digas nombres Sabrina es un fantasma que. Ay, bueno, pero, pero ¿cuánta, claro, gente... Mismo, o sea, ¿cuánta gente muere en este local? Toda la que trabaja conmigo, en vida. <risa> Ay, qué mierda, yo tuve que revivir, es que ladilla. tenéis prohibido morir? Bueno, muéstrame el contrato. <risa> Aquí está. Ajá. Y claro. bueno, salgamos de ahí porque está muy fome Cuéntame, cuéntame tu. Tu experiencia cercana a la muerte. No, de... ¿por qué? Dejemos eso para otro capítulo, capítulo siguiente. Bueno, vamos tocando temas. Pero hacemos un extenso, ponemos. Vale, dale. ¿Qué quieres? ¿Seguir tocando el tema de las miedas? No, la no, no, qué asco. Eh, muy ordinario. No, te voy preguntando. ¿Qué es dice que era extender una hora? Entonces, <risa> Media hora. <risa> Próximo capítulo lo hacemos de. Pero yo puedo ser desagradable toda una hora. Ese es mi talento. <risa> no, tú no eres desagradable, weón. Bueno. Eres, eres para el Ordinaria. La, que es la misma weón que ser desagradable. Soy el sinónimo. <risa> Eres muy querible, weón, pero no, pero muy so, latero. 50-50. <risa> ah, no lo discuto. Sí, mira, hagámonos, o sea, dejemos tu vida. Tú tocaste, te tocaste, te dio la enfermedad mundial, tocaste el cielo con tu. Ah, eso... con tu estadía en el hotel y ahora estás en el infierno esa vozelga sí, que. <risa> y aquí. Que también es otra sección de no, mi vida. No, infierno. no esto. Ah, vamos a contextualizar que esto, nosotros estamos haciendo un podcast, eso te voy a decir, que estamos haciendo un podcast eh, en un local comercial, bueno, de la, ¿se, se entiende, porque no tenemos nada que hacer. Entonces cuando abramos vamos a dejar de hacer esto. Oh, lo hagamos. Si haga, es que... Oh, lo hagamos. Espere, si momento. es que... Es Popify. No nos tira algo de... <risa> algún contrato. En eh, no estamos esperando muy ansioso, eh, eh lo otro es que así podremos continuarlo, pero serían momentos muy precisos o muy aislados o cuando ya por lo menos no, no tengamos que hacer 50 tareas a la vez, como siempre. No, yo creo que no sé, es que yo no sé cómo irá a venir la cosa. Eh, ya, pero hablamos otra cosa. Yo hoy día estuve viendo, ayer noche estuve viendo, eh, hay una serie que tengo, no sé, yo no sé si las cacháis. ¿Proxy? ¿Cacháis Proxy? Anime. Ergo Proxy, eso sí. Es vieja. Sí, pero vieja, para ti, ¿de qué año? René, eso era de principios del 2000 No te el weón, no? Sí Oye, yo como la última weón! ¡Ay, la weón! ¡Estoy trendy, weón! ¡Estoy a la moda! Puta la weón! Cuando ya... no Entonces... era el colegio? eso, weón. <risa> del, <risa> ¿Del 2000, weón? ¿Cerca? Yo estaba en secundaria, ¿no? Cuando la sacaron, de hecho, un amigo la tenía de foto de perfil yo no la pero. No, pero a ver, estoy, viendo, estoy viendo tres series, pero ahora pesqué. Ayer pesqué una que. No me tincó tanto. Es que no las pesco mucho. O sea, la estoy viendo, pero estoy, tengo mucha distracción en la casa. Que es un weón que tiene una, un ojo en una mano y asesino. Parasite. Oye, es buena, weón. Sí, es ¿De buena. De qué año viene, amiga? El, no, el, es. Es 96. <risa> Mira, el manga es viejo. Por lo que tengo entendido, yo no sé la fecha de publicación, pero el manga sí es como del principio de mediados de los 90, tirando a los 2000, no recuerdo exactamente... Ah, no, bueno, es mangas que, que ha tenido adaptaciones y renovaciones. Pongámoslo, Super re, campeones, Supercampeones, supercampeones o Oliver y Benji, como lo conocen aquí al principio. Eso era un anime súper, súper viejo, tan viejo. No, que no era. Se nota, pues, bien y bien. se nota, cuando es Y se nota. Pero lo reanimaron oh, you know. para el 2000 y después volvieron a lanzar otro anime. No, yo, el segundo relanzamiento, yo lo caché. Mira, tiene, yo creo que las cosas tienen su momento y su gracia. Yo. Los supercampeones en su momento yo lo vi cuando chico, como mi generación, y era una wea así la pata. Así, cada capítulo independiente, de esa weá tediosa que tienen los japoneses, de hacer una weá... El campo un de salto, de... un salto, weón de de tres de, de una semana entera <risa> Oye, qué que horrible esa weá o sabes que yo... ya bueno, el, ese estilo me, me carga pero los supercampeones en ese momento uno aceptaba eso uh -huh. ya después como lo reeditaron me imagino no, no sé cuál es la palabra y sabes que no era la mismo. no me llamaba tanto la atención para verlo de no no así los cayó el Zodiacó que uh -huh. yo vi una weá así, un tipo de animación que estaban haciendo y se ya, no sé qué le había pasado porque yo después de las sí, de, de la 12 casas perdí todo contacto con los <ríe> de. Mira, te doy un spoiler, todo era la misma, la, la misma sí, estructura Todo el rato... Es lo que, es Hay que, que lo, ir a tal casa. Algo... Lo quiero, lo quiero, no, lo que, lo que pasa es que quiero verlo entero, porque lo tengo en Netflix y quiero verlo entero. O sea, pasar las 12 casas y después... Eh, pero... Pasarlo ¿o todo? ¿La versión original? ¿o ¿La versión nueva? Políticamente no, correcta. Oh, en Netflix. no, no, no. O sabes que yo vi la políticamente correcta, no sé si está. Porque yo vi la, la estética de los monos, o sea, se nota que es la original Ajá. Porque esa guay que habían puesto, no es que John, no era John no. Mira, en la, la nueva reanimación es CGI Y no es con las dos casas sino es contra un ejército por lo que entendí Yo después de ver, oír las, la voz de Sei en latino y ver que al personaje afeminado lo volvieron mujer Yo quedé así como que... No, no es mujer la versión que estoy viendo no es mujer Ah solo es la afeminado, ah bueno normal <risa> sí no, no, no, por eso lo veo, si sí, no, no, no, no, si sí, no... Y ya bueno, estoy viendo esa la parásita. Hoy oh, es buena weón, fue que no la había gastado Y me encontré con una, con una, estoy con la película de los, Ataque de los Titanes En Netflix Attack of the Titans sí, la, no, chin, la de... Chincheque chin, chin, Shingeki no Kyoji, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sea, me, claro, están... me encanta tu Japón. No, yo nada. Pero. Eh, está bueno. ¿Sabes qué lo iba a ver, weón? Pero enganché con la serie. ¿Qué? Son 20 minutos, pues cortitos. Más Má a la vena <risa> Yo Además, no lo he... esas películas largas, loco. Siempre están todo editadas, weón. Lo que. ¿Puedo hacer un resumen, ¿no? mm, Sí, es que, que siempre. Live action. Live action Los live action es cuando agarran personas de carne y hueso para interpretar un papel que ya está hecho Yo no soy muy fan de ello porque tenemos a Dragon Ball Revolution o no Evolution <risa> serio, con es... esa wea hicieron los gringos toda mala, Sí <risa> eh, Malísima <por risa> Malísima <risa> Yo, un, una serie que yo recomiendo a todo el mundo, que uh -huh. casi no tiene fallas y si las tienes no las puedo notar, es Full Metal Alchemist. Tanto la normal oh, como la brotherhood. Yo he tratado de verlas, es que me encajo. Lo que pasa es que Full Metal, ¿cómo decírtelo? La primera serie, yo la recomiendo dejarla hasta la, la mitad y después continuar con Brotherhood. ¿Por qué? Porque la primera serie que sacaron de Full Metal... Consistía en que la estaban sacando mientras transcurría el manga. ¿Y qué pasa? Un capítulo de anime son tres capítulos de un manga. El manga se publica semanal, mensual, trimestral. Entonces, eventualmente lo alcanza. Entonces, ¿qué hacen los productores para no parar el programa y seguir sacando plata? Se inventan dramas. Ah, empezaron a rellenar. Ajá. Entonces, te ¿estás muriendo de nuevo? <risa> tal vez, si me dan más reposo, tal vez. <risa> No bueno hotel hotel qué hotel hotel, hotel. por favor está en el centro de Santa Lucía entre eh, Plaza Italia y Santa Lucía oh Plaza Italia dijiste Plaza Italia ya, ya me fue se fueron área. se fueron <risa> mira sí, no te sí. creas el viernes de protesta sí hubo protesta sí ya está en el piso 15 y se veía la protesta oye pero cómo está la cosa sabía fuerte no no sé, qué yo... O soy. Sea, te... si se veía como en la tele, o sea, hay mucha gente, poca gente... Mira, se oía mucho escándalo, pero yo no alcancé a ver a nadie por la calle donde yo estaba. Tú estás cerca, pero no estás ahí al lado. Yo no estoy en, la, en el frente de, casa de Plaza Italia, yo estoy como a unas cuadras pasando. Sí, arte, arte, arte, arte, arte, arte, arte. Eh, E igual se escuchaba, y si hubiese habido delincuencia o algo así, se si hubiese sentido más, porque e igual yo vi el primer estallido social y vi todo el... Todo el vandalismo que repercutó en toda la zona de Santa Lucía. ¿Por qué está ahí, weón, en Santa Lucía, por el destello social? No, sino que una vez me tocó visitar a una amiga que vive por esa zona. ¿Te estabas prostituyendo? No. ¿Tenías clientes? No. Casigamos <risa> con un metal. Ah. Horrible lo que hicieron, weón. ¿Qué pasa. No, bueno. Sí, pero al menos lo hicieron interesante. ¿Sabes qué es horrible? Dragon Ball GT. O sea, lo único que me encantó de Dragon Ball GT fue el opening y el ending, Mira, y más nada. que yo A mí me gusta Dragon Ball. Yo, bueno, mucha gente me va a matar, pero ya cuando se fueron en la bola del Z, yo como que ya no me gustó tanto. Me gustaba mucho la bola del... y no no enganché mucho con en Dragon Ball. Veía el Z y después yo llegué hasta Freezer. Que ya era insostenible, weón, ver ese viaje eterno, weón. Yo creo que un weón, los chinos llegando a Marte, pues se demoran menos que ese weón. Que Goku Sí, loco de Es que esas me cansaban. Mira, Yo, uno... digo, que esta Dragon Ball y Me gustó mucho porque muy buena la serie, mucho personaje entretenido. Mira, esto solo era una opinión o... impopular, pero estoy de acuerdo con él, por, para variar. ¿Por qué? ¿Por qué? Podríamos ser pareja. No. ¿Cómo mono? Asco. Yo no como cosas chupadas por el diablo. Eso que fue el infierno. A ver, que se murió fuerte tú, no fui. Yo. Mira, yo con todo y eso el diablo me sacó a patada. Por eso es que sigo vivo. Viste que era insoportable, weón. Yo lo acepto. Que... Yo bueno, lo acepto. avancemos, si nadie quiere hacer una alegoría de tu de tu de tu, de tu estar rico pero... tan, ya weón, bueno, ya dale. Cállese o me vuelvo a inducir un coma. Ok. <risa> en el hotel. Ok. <risa> de Santa Lucia. <risa> Amén. <risa> Dios mío, si me vuelvo a contagiar, Dios no quiera, ojalá me vuelvan a mandar ahí. <risa> Te hubieran mandado a un motel. Un motel con de jacuzzi. No sé si lo voy sí, Pero, pero motel es ser, cuando, mira, pasa una luz ultravioleta y eso va a ser una obra de arte de Picasso. Pura mancha verde por allá. Un azul, un ETS. Un <risa> ETS. <risa> Mira, yo, yo he ido a moteles Y sé que es horrible Pasar he Pasar la luz Mira, a mí me enseñaron en eso. Mira, eso me han enseñado en micología Si uno quiere saber si alguien Hizo algo y no lo limpió bien Luz ultravioleta Ahí sabe si hay hongo Si hay ETS Si hay cualquier fluido que reaccione con luz ultravioleta Luz ultravioleta Bórralo Esa que, Y es una muy sencilla Es la que usan para... Para ver si los billetes son falsos en los supermercados ¿Y el celular no tendrá esa aplicación? No Eso es una luz especial, eso es como un filtro morado vale. ¿Y en estábamos? Ah, bueno Estábamos primero en que Full Metal lo hicieron mal Pero hay cosas peores, por lo menos yo encuentro Que GT fue un relleno que le quitó la coherencia Que tenía Dragon Ball Z Y estábamos de acuerdo en que Z no es una buena temporada <coughs> a comparación de la original y no es por ser nostálgico ni nada, sino porque... Está bien, Z reanudó el, la paradoja que teníamos de por qué Goku se transformaba y explicaron que era un Super Saiyajin, pero ya después de ese punto en que se dio a entender eso, era como un despropósito porque todos los capítulos de eso después para allá eran miradas, saber si Gohan iba a morir o vivir, revivir a Krillin de nuevo ya claro. era Oye, Maestro Roshi, ¿cuál es la abuela de Maestro Roshi? Maestro Roshi está muerto? No, el Maestro Roshi es considerado como el segundo ser humano más fuerte, en términos técnicos, porque Goku no es humano y Gohan y Goten son mestizos. Ya, pero ¿por qué en la isla es que escucha una abuela No, el Maestro Roshi murió en la, la saga de Picoro y la única condición, te recuerdo que las de Esferas del Dragón era que tú... Al menos la de la tierra porque las de Namekusein decían Bueno, van a matar a Krillin todas las veces Así que tenemos que tener un hueco argumental para que no muera Permanentemente Y es que... En el caso del Maestro Roshi Lo revivieron una vez y después de ahí Ya no se involucró más en peleas Por lo menos en Z Después en Super lo metieron en este torneo dimensional Que yo digo ¿Qué, qué, qué les pasa a los escritores? O sea, sé que es fuerte y todo, pero tiene 130 años el señor. que yo de Cena rescato igual varias cosas. Por ejemplo, el dibujo, el dibujo del Cena dibujo de era muy bueno. Eh, eh, no vi mucho de Goku con el pelo largo. Vi películas donde se agarró con un. Gran... Ay, no, las películas de Dragon Ball. Sí. <risa> no. un... Mira, yo vi. Di... Es que ¿sabes lo que pasa es que realmente uno veía extractos muy buenos. Yo vi un juego con que estaba peleando, no recuerdo el nombre, estaba peleando como en un mundo medio de juguetes y la otra cuando se agarra con como el primo de Freezer que ya, ya ah, haciendo sí. un refri de ¿no? Si hay una wea que no soportan, ¿sí soporta el cine, mira, ¿no? era el primo metal, como el primo metalero de Freezer. Entonces, en una parte, yo no o nunca sea, achaba. no es el homosexual, el metalero, porque ya Freezer homosexual. <risa> Entonces, bueno, la verdad es que el loco se pone una habilidad que el loco era súper duro. Y lo que me gustaba mucho era hacer con esa cuando el loco le pegaba y después el loco volaba de vuelta. Ajá. Esa parte, esa manera muy buena, pero el rostro también era muy, muy ahí. Es que por lo menos Dragon Ball, la original, es que por lo menos no era Goku tratando de devolverse más fuerte porque sí, porque enemigo de turno casualmente es más fuerte que ellos, tienen que entrenar y, y tenerse el pelo de otro color para superarlo. No, Dragon Ball la original consistía en un niño que quería entrenar para hacerse más fuerte pero los enemigos no tenían una escala de poder precisa, o sea, no, no se sintió tal como lo que pasó con Freezer y después con Cell que ay, Freezer es más fuerte que Vegeta y que Nappa, hay que entrenar más. Después, ay Cell es más fuerte que Freezer, tenemos que entrenar más. Y después, ay Majin Buu es más fuerte que Cell, tenemos que entrenar sí, Majin Buu. Majin Buu finalmente era como... Hay una parte que yo recuerdo que Goku ya no entrenaba, y ya simplemente dijo yo, este bueno no lo puedo, no lo puedo matar. Mira, ¿De eh, quién fue? No me con Cell, y no era exactamente eso, sino que Goku aceptó la muerte, decidió pelear contra los espíritus del allá en un torneo, y era como el arco de sucesión para que la serie tuviera como más seguimiento a la obra china de la que estaba basada que es el viaje al medio oeste creo que se llama así no estoy seguro que se trata de un monje y ahí está involucrada son goku que es un, el rey de los monos ya de donde viene la, que es la una historia sí, Ajá, sí. que es una obra china el problema con dragon ball es que la gente del mismo fandom no aceptaba del todo esta idea de que Gohan sucediera la serie y que él fuera más fuerte que Goku eventualmente Que era la idea que querían dejar con Zen No, tienen que traer a Goku porque Goku es el que vende, que no sé qué y Sí, pero es que el hijo era tan mamón, bueno. Lo que pasa es que es un niño y él por lo menos a diferencia con esa de su padre bueno. Mira, a diferencia de su padre, Gohan sí tenía sentido común y de estrategia Él sabía que no iba a derrotarlos con el poder del guión como pasa con su papá que, ay, desperté el poder oculto, que tenía oculto, que no sabía que tenía, y me voy a teñir el pelo de otro color. Porque eso es básicamente Dragon Ball Super para mí. O sea, ya no les bastó con los tonos de rubio. Ahora es azul, rosado, sí, sí, blanco. Es que son como medio... O sea, no son muy las transformaciones no son su fuerte, como color de narco, <risa> la... como lo... la Mati Maldonado. <risa> por la Mati Maldonado y le junto. <risa> <risa> por lo menos, por lo menos lo único que puedo rescatar de GT es la transformación de Super Saiyan Fast 4, que por lo menos era algo distinto. Si el color era muy homosexual para mí. Nota, odio el rosado, no me gusta, no es porque le tenga nada en contra, simplemente no me gusta. Ya. Yeah. <risa> Y ver al mono rosado es como ver la función de un saiyajin con la bandera rosa. <risa> con poderes. Con poderes. Con músculos. Sí, esa es, es como que la fantasía de los furros, de <risa> lo, <risa> hablando o sea, claro. De los, ¿Pero qué es eso? Los furros son aquellas personas dentro del mundo de la animación o ese tipo de cosas. Por lo menos tú ves Disney a esos animales que son antropomórficos, que tienen características de humanos, tipo Zootopia. Ya. <risa> Bueno, los furros son un grupo social que me van a funar porque tienen plata, y lo reconozco, son muy buena gente, pero los furros. ¿Te ha costado con ellos? <risa> no. ¿Te pero... ¿Cuánto te pagan? ¿En no. dólares son de verdad? No, los furros son que es... de gente Estamos hablando de gente que se hace unos monos de anime y mira, se los Mira. Mira llaman, mira, los furros son aquellos que se sienten identificados con por lo menos un animal, por lo menos ay, me siento identificado con, con una ardilla, con un hasta ah, ya. Ajá, y van a convenciones y se disfrazan y los disfraces son muy caros. Y bueno, ellos muy en su, en su peo y todo, pero la transformación está perversa y ahí encontramos la con los furros. Oye, pero estás hablando de gente de que, que se siente, pero tamo... Que tiene como cierto fetiche, como cierta... Ya, pero estamos hablando de personajes de anime, que se disfrazan como... No, Coldplay. con personas reales, René, personas reales que van a convenciones con disfraces de animales humanificados antropomórficos ya, como. ya con una agua de ardilla y ellos se creen ardilla no Eh no ellos saben que son seres ellos saben que son como un ser humano con características de ardilla no sé cómo lo quieran ver o sea eso es como que la gente igual voy a buscar el concepto de, de igual, que, no igual nada pero ya más o menos es que caso. es muy difícil de explicar sin que me funen o que Ya, pero con filo con el funar bueno, todo el mundo le tiene filo esa weá bueno funar, me van a cancelar wey. por esto pero igual es la, como ah que eh, te cancelen wey, a hacer dos están bueno, me wea. voy a hacer un Twitter Solo para que me fude <risa> claro, o sea, Bueno, ¿verdad? lo que pasa no, es que Hay que perder la libertad de expresarse Bueno, lo que pasa con los furros Es que, bueno, mucha gente lo malinterpreta Y piensan que son como sofílicos Y técnicamente no, simplemente son personas Que se sienten por lo menos identificadas Por lo menos con Ay, bueno, me imagino como que si yo fuera eh, Un perro, un husky Una cuesta de una así Me mando a hacer un disfraz y tengo, tengo ciertos fetiches Con eso y ahí quedó. Ah, pero pero ya, hay ya. gente que lo lleva a otro nivel. Ya, pero ya, ¿y cuál es el otro nivel? Bueno, que... ¿Sexo con otro ardillo? Mm, bueno, hay con gente otro que, se que no de pasan enorme? a la sofilia, pero sí tienen fetiches muy sexuales con eso. Ya, pero está dentro de, si está dentro de, lo norma, o sea, dentro de lo legal... Lo legal, sí. Está, está bien, pero si cada uno se... Sí. Wey, bueno, hay gente que... Dentro de los fetiches hay fetiches los pies. Es el fetiche de. Puta, no sé, weón. Bueno, eh, es la coprofilia, la, técnicamente la, es legal, pero no es sano. El, feti, el fetiche de los weones que les gusta comer caca de los. Acá un caso. Coprofilia, sí, se llama. Sí, pues los weones que les gusta comer caca, miren, no te a el caso que pasó hace todo, porque todo el mundo lo sabe y medio, ya. Eh, pero, Claro, hay gente que come caca, hay gente que le gusta que la orinen, hay gente que. Yo he sabido de weones de empresas de bebidas colas famosos, no sé si mito o no, de que tienen tanto poder que les gusta que los beben. Eso se llama lluvia dorada, por lo que sí, tengo bueno, entendido Sí, pero la lluvia dorada Y la de la caca Ay, Yo vi un, video, vi un video Muy asqueroso güey. Que era una loca Hay güeyes que le gusta ver minas cagar so, <risa> Eso tiene un nombre Eso tiene un nombre En yo, inglés, se llama Scat o algo Mira, yo en los videos que yo Típico que te vendría a ver es? una güey Y salía como, porque yo no... No me, soy tan curioso para ver el, el rollo. Y justo sale ese video, wey, asco, weón. No, no es mi... Volviendo o sea, a ti. Si hay un loco que le gusta, no, pues que hablemos de cosa nadie Pero si hay un loco que le gusta, está bien. A mí me, a mí me da lo mismo, wey. El rollo de que siempre esté todo dentro de lo legal. Así, lo wey. legal, eso es no, lo que a mí me... Y que no te hagas daño a ti mismo ni a los demás en el proceso. Como, eh. No, pero ¿y si, por ejemplo, si a ti te gusta que te feten y con tu pareja está... Con Sofía está de, de mutuo acuerdo. En, ya hemos comentado eso del mundo del BDSM y es que... que eso está bien, o sea, es, ver, pero que hay sí. límites. Sí, pero eso <risa> lo fija la gente. Exacto. Estamos, hay gente que no quedar en coma. Pues weón, estamos... <risa> Estamos hablando de gente que pueda hacer. O sea, yo no niego que haya gente que siente placer al recibir daño físico. Yo no estoy diciendo que, que sea algo que ay, debe vetarse en la sociedad permanentemente. No, simplemente tienen que saber hasta, hasta qué punto es sano y hasta qué punto no. Pero aquí solo de la pareja, weón. Sí, pero por lo menos hay gente que. Ay, navajeame, yo, no. Ah, no, Es que eso. Ya, cra, Lánzame es. cuchillos, no? No, ya, claro, yo no haría eso, mano. Exacto, Mira, hay gente si le el... gusta. Mira, no sé, yo. de cada uno. Yo hay cosas que no. No, no. no está ah. dentro de mis mi, mi cosas que no <risa> ¿Cómo terminamos hablando de esto? ¿Sobre la navaja en el hoyo? No sé. Sigamos con <risa> eh, Dragon Ball. Ya veo, saltemos Dragon Ball. Estábamos hablando de Palacio. Ergo Proxy. Yo <risa> Palacio Ergo no Proxy. Bueno. Ergo sí. Proxy pues te he visto poco, sabes que Es que sé que me gustó la estética, la No he visto nada, así que no voy a comentar nada de eh, eso. Y tranquila, la tengo ahí, como pista, a la lista. Y hay Como que te enganchó ya? Exacto, pues, puta, está como pendiente, así cuando anda con el ánimo. Es no, que bueno. cuando uno tenga tiempo esos episodios de depresión. No yo, no, yo, o sea que yo me hago el tiempo de divertirme. Porque si paso todo el día acá y estudio y le hago, me doy, me cumple una chela, me tomo un vino cosas, la, la, la Hay otra serie que se llama El 20 y tanto, que es como A que en sí, Tokio, sí. típico que queda uh -huh. la cagada. Uh -huh. Ya y, y los locos son como sobrevivientes. No es okay. que a, a todo el mundo le dio como sabolar la sobrevivencia. Sí. Ah, continúa Ajá. Tengo que. Espérate, te que, es, tendría que ver el nombre? Es ¿verdad? que es cuando hubo un terremoto en Japón tan fuerte sí, que hay una serie, un anime de eso y eso estoy viendo pero no recuerdo que sabés. es como que una familia que sobrevive. Exacto. ¡Ay! Ah, hay varias de esas en realidad. De hecho, hay una película sí, de anime sí, sí. que es magnífica Tokio Magnitud 8, una cuestión ahí Venga, que eh, quedó horrible. Ver, y... Espera, ¿le vamos a hacer un corte comercial para ver esto y volvemos, amiguitos. Turururu, cortes comerciales. Ah, no, pero pues igual lo podemos hacer. Espérate, ¿no? vamos a hacer esto. Nuestros queridos amigos. Ahora tenéis que ver el. Lo... Pero no dejes. Está grabando, estimado. Así que, háblame no Estoy buscando en. Ok, eh, entonces sí hay varias películas últimamente en que han tomado la meta mecánica de supervivencia y también varios animes. Pero esa es la gracia, es como, como, como logras logra superar en un mundo en que tienes todo en contra o Mira, las adversidades. Estas es son las series que estoy viendo pendientes. Es One Punch Man. Buena, es buena comedia, oh, No me gustó mucho. Invasión en la Altura, la dejé. Hey. No, me, me gustó eh, la historia. Yo vi la, los primeros capítulos y se siente como anime del 2000. No es por tirarle mierda, sino porque, no sé, ya para esta época, si es de esta época, pues la animación me dejó pendiente, me, me quedo debiendo. Ya, Psychopath. Psicopaz, me han dicho que es buena, no me, no me he dado el tiempo suficiente de verla, pero me han dicho que es muy buena. Ya, Parásite, bueno, ya te comenté. Yeah. Estaba viendo mucha película de... Esa no la he visto. No, la dejé ahí pendiente. Gondam Moon. Sí, Gondam UC. Sí. Sí. Ah, ya. Ah, de la serie Gondam. Ah, lo, lo bueno y lo malo de los Gondam es que técnicamente muchas de esas series no tienen conexión directa con otra. pero hay... El Exorcista. Ah, ahora es no bueno. Exorcist. Sí, bueno. Sí, pero tendrías que ya buscar la segunda temporada. Además que continúan con el. Manga. Esta también. In insert Cage. Ah, esa no la he visto. No. Ah, se la voy a ver para poder. O oh, esa yo la vi, yo Ana me acuerdo. Yeah. Y, Doro G. Doro, yo, veo ese mono y me acuerdo de la pandemia cuando estaba refriado. <ríe> y cuando tenías que cocinar solo. Sí, <ríe> Picando, y tú así, <ríe> alucinando. Japón, segundo de 2020, esa es la serie. Ah, segunda. ya es así, lo sé. Sí, más o menos se de qué se trata. Es demasiado deprimente esa serie, pero... Pero al final es eso, de como un no, Me contra... soy como en el quinto capítulo, ya tengo que engancharme todo en el tema. Solo sé que es deprimente, al menos para mi punto de vista, pero bueno, yo soy una persona depresiva, así que <ríe> da lo mismo. Eh... Este soy tú. Este es tu face. Dejé espirar. Oye, eres gordo. Ese... Oye, ¿no habían peluqueros que cortaran más actual en Venezuela? <ríe> Esa es la forma de mi cabello antes de que cayera el agua con cloro aquí. Oye, oh, el peinado antiguo, es como... <risa> Mira, si, si con tu peinado ahora dejáis la duda... No, ahí te vi mucho mejor. Pues, bueno. Tenía un peinado tan antiguo, hombre. Es la forma de mi cabello, yo no me peinaba. Mi cabello era de esa forma. Yo así te conocí, bueno. Así. <risa> ese peinado de ochentero. Vamos a dejar claro que... Eh, Carlito, eh, el, el rey del lado derecho de la isla. ¿Cuál es tu ejército? Los míos son monos, los tuyos son... Las víboras. víboras, ah, bueno, perdón. Ah, perd Perdiste sí, el pues, c te maté. Vamos, 1-0. Solo porque mis víboras se revelaron en mi contra y me mordieron. Es que yo lo que pasa es que en mi estado capitalista nosotros eh, tenemos una empresa en donde estamos con acciones. Entonces no tengo sindicato, Mugol. Cada vez que ganamos un territorio, cada uno se saca un porcentaje de su acción. Oye, una pregunta: el... si ¿Sí? ¿Sí yo soy al lado derecho de la isla, porque yo mi gobierno, según tú, es de izquierda? Porque si es la vida, Mugol. Y yo estoy como. Amigo, a mí me dieron nacido fólico cuando nací, yo tengo que creer. Tú voy a gustar a mi mamá, <risa> ¿Por qué? Porque dijiste estarao. Les <risa> preocupa. <risa> Le estoy diciendo, les preocupa a mi mamá. <risa> no, tú, tú, así, no te o... estoy diciendo que es mi mamá, no creo un idiota. Así, así, sido fólico. Esa es la primera agua que te dan. Te dan dos huevas para los cabros, chicos, sido fólico, así que chupamón. Vitamina, pero no me acuerdo cuál, además de que. Me imagino con lo tarado que eres. Ah. <risa> Ya te, Ay, salgamos, sal, salgamos de la miren Mira, ¿quién habla, weón? Aunque TikTok, según TikTok, es inteligente. Oye, pues si las redes sociales, las redes sociales no mienten, pues, weón. O, o sí, mienten. Oh, sí, mienten. Ya, ya creo que estamos. Estamos. Un despídete, caldito, de tu público. Vale, nos vemos. Vamos a cerrar estos temas la próxima vez. Si no me muero de nuevo. Aunque voy a ir al pabellón de Covid a lamer un poste a ver si me lanzan al hotel de nuevo. Voy a decirle a todo el metro que ¿No me he acá voy a decirle a todo el metro que me con inmunidad, pues. Bueno. Técnicamente sí, pero me dijeron que igual eso vale verga Es <risa> una enfermedad que muta tanto Ah, pero... Mira. Es como el resfriado común sí, Técnicamente sí. es el resfriado común, solo que... <risa> más penca porque todavía estoy en el proceso de recuperar el gusto Y como ya me mojé con la, la lluvia, ya imagínense una congestión con una congestión Oye, con todo esto yo como te digo a pata al metro <risas> a tu isla a tu isla. cómo te decís? al lado de tu isla en metro, yo, yo... en el metro que construí con los cocos que no me sirvieron para suicidarme <risas> dile a tus malditas viúveras proletarias <risas> que te ayuden a construir el camino de vuelta bueno pero nosotros, la... nosotros tenemos mis monos yo y yo en nuestro sistema capitalista de nuestro lado de la isla tenemos eh, ya no usamos combustibles fósiles Ay, descubrieron los paneles de energía solar Si ni siquiera sabes cómo funciona la extracción de benzina Qué bueno eres Nosotros somos muy avanzados Solo dejamos hace dos días atrás Mientras tú estabas muerto <risa> Descansando en tu hotel de Santa Lucía Nosotros estamos inventando la... Ajá, ni mal Sabes usar el abaco Porque yo sí <risa> Bueno, tenemos un trastorno de aprendizaje Pero eso lo va a solucionar el camino <risa> Ya, a ver Nos vemos, cuídate Nos vemos Cuídense Bye bye <risa> Va a estar bueno. Spotify, contamos contigo. Spotify, menso Spotify. Ah, tenéis un no poco abrir. Bien, está bombo